La innovación educativa con TIC se puede definir como el cambio intencionado y sistemático del modelo educativo, donde las tecnologías digitales tienen un papel protagonista. No hay que confundir los términos innovación educativa con reforma educativa, pues el primero no lleva consigo la modificación del marco legislativo. Todo proyecto de innovación educativa con TIC debe tener en cuenta necesariamente tres dimensiones con sus indicadores específicos, la dimensión curricular, la dimensión organizativa y la dimensión formativa. Aunque se pueda priorizar una de estas dimensiones de forma más específica, es imprescindible no descuidar el resto de ellas.